Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, la primera película de la fase 5 del MCU que eh, se estrenó hace algunos meses, en febrero. Y bueno, estoy haciendo el episodio ahora por eh, razones que ya he comentado anteriormente. Me estoy poniendo al día con episodios de este podcast y de a poquito ya me estoy acercando a... Empezar a hablar de películas más recientes eh, y volver a tomar el ritmo de, de los estrenos, digamos. Toca hablar de esta película que <ríe> eh, no, no solamente dividió aguas, sino que eh, creo que marcó un hecho, no diría histórico, porque sería demasiado, pero sí que creo que fue la primera vez en la que eh, la crítica y mucha gente, mucha gente, eh, no todos, eh, no todos los fanáticos y no todas las fanáticas del MCU eh, opinaron esto. Eh, yo, por ejemplo, eh, no lo opine pero eh, muchas personas opinaron que eh, esta película fue muy mala. Obviamente cada persona tiene su opinión y está perfectísimo Pero eh, generalmente no pasa que eh, la crítica y eh, el público común y corriente eh, Se una en, eh, en gran cantidad en una opinión ¿no? eh, Al menos en el MCU Con otras películas eh, se ha dado esto Pero al menos en el MCU y en lo que fueron las películas del MCU No había pasado hasta ahora eh, por ahí las que recuerdo yo, bueno, eh, Capitana Marvel, lo que había pasado con Capitana Marvel es que a la crítica le gustó, o al menos eh, tuvo buenas valoraciones por parte de la crítica, y a muchas personas no le gustó. Eh, de hecho a mucha gente no le, no le gusta el personaje de, de Carol Danvers. Eh, con Eternals también pero no tanto, o sea, no, no fue como con Quantum Mania. Yo siento que en este punto fue también un poco eh, por la película, pero también un poco por eh, el cansancio. Yo creo que acá se sumó todo. Y llegó el punto de la gente que eh, en muchos casos fue eh, explosión. Fue la explosión de eh, muchas personas ya cansadas de tanto contenido de Marvel y eh, ven esto y es como, no, no, no, no, yo pagué para ver algo un poquito más serio, eh, porque más o menos me estoy basando en cosas que leí y cosas que escuché sobre la película, sobre gente que opinaba sobre esta película eh, de manera negativa. En mi caso particular, a ver, eh, separemos las cosas. Yo puedo opinar que una película es buena o mala, ¿sí? Para hacer blanco y negro, ¿es buena o mala? Pero dentro de eso también puedo decir que me gustó una película que es mala. ¿Se entiende lo que voy? Por ahí el ejemplo más personal que tengo para dar sobre eso es eh, sobre las películas de Adam Sandler. Que bueno, son conocidas por no ser un cine de calidad, pero a mí me gustan. La gran mayoría me gustan, algunas no. No, pero en algunas eh, la verdad que eh, la he pasado bien, me gustan, cuando las engancho eh, me quedo viéndolas. No sé, Click me gusta, Pixels me gusta, eh, bueno, eh, la obra maestra increíble. ...que es eh, No te metas con Sohan. Eh, o sea, es, es una obra maestra esa película, directamente. Pero bueno, eh, con No te metas con Sohan, no. No voy a decir que es mala. Eh, pero con las demás, por ahí puedo decir... Eh, ...sí, no son muy buenas películas, pero a mí me gustan. Entonces, puedo decir que una película no es buena... Pero también, esa película me puede gustar. Y es el caso, perfecto, de venía eh, eh, Lo que me pasó con esta película, sí, lo admito, no es una buena película. No es una buena película, tiene muchos agujeros. Pero a mí me gustó. Me gustó, la disfruté, la pasé bien. Eh, repito, tiene muchos agujeros. Eh, no es una referencia a uno de los personajes que buscaba tener agujeros. Tiene muchos agujeros esta película. Es una película que no es consistente, no, no es sólida. Pero, qué sé yo, eh, a veces hay que desconectar el cerebro y ya fue. Hay momentos en los que no importa nada, realmente. Y, y acá es donde entro en eh, la opinión de muchas personas que eh, criticaron a la película. De forma negativa, ¿no? Eh, no, no de forma positiva. Eh, Siempre me puse a pensar, perdón, bache, eh, siempre me puse a pensar por qué a los críticos se le dice críticos, cuando generalmente la palabra crítica eh, está asociada a algo negativo y no a algo positivo. Pero bueno, eh, no sé, me, me, me acordé de eso. Eh, la gente que eh, dejó reseñas negativas sobre esta película, en general, no todas las personas, pero en general... Eh, gran parte de las personas que dejaron eh, reseñas negativas se enfocaban en que la película no era buena, que no tiene un buen guión incluso leí que nada más la gente iba por las escenas post créditos cosas así a ver, yo entiendo lo de que no te guste eh, la película de que el guión sea malo, de que haya muchas cosas muy muy inconsistentes eh, lo entiendo, lo entiendo pero... Pretender que nos den, en una película de Ant-Man, una obra maestra del séptimo arte. Y... no. O sea, ya cuando vas a ver una película eh, sobre Ant-Man, tenés que entender que es una película sobre Ant-Man. O sea, no vas a ver Casablanca, no vas a ver... Una de Scorsese. No vas a ver la película que viene de ganar un montón de premios en el festival de San Sebastián. Vas a ver Ant-Man. No es por bajarle el precio a Ant-Man. Es un personaje que la verdad me, me gusta mucho en el MC. Y que de hecho ha sido importante. Pero, eh, es Ant-Man. Es un personaje que más allá de su importancia y su relevancia, generalmente ha sido un personaje cómico. ¿No? Y se lo ha tomado así a lo largo del MCU. De hecho, sus películas anteriores, dentro de su trilogía, fueron también eh, bastante cómicas y, y tiraron para ese lado. Entonces, eh, pretender algo un poco más elevado, yo no sé si, si era lo, lo indicado esperar eso. De hecho, a ver, eh, en la sala en la que yo vi la película la sala entera, y no les miento, la sala entera, eh, se moría de risa, en muchos de los momentos de la película se moría de risa, entonces, eh, si toda esa gente después salió y dijo, no, la verdad es que la película fue malísima, qué sé yo, salvo que después con el final se hayan dado vuelta... Eh, bueno, sí, puede pasar, pero si a mí me hiciste reír mucho, repito, vuelvo a lo del principio Te puedo decir que la película no es muy buena, pero no te voy a negar que me divertí Y eso personalmente para mí ya es algo bueno Que va separado de lo que eh, vendría a ser la valoración real de la película Por eso siempre aclaro que lo que escuchan acá es mi opinión Y cuando escribo una reseña es mi opinión eh, no es la verdad absoluta y cada uno tiene su opinión. Eh, eso, básicamente. La película me gustó, me divirtió. No es buena, no es buena, pero repito, me gustó. Siento que se aprovechó el villano, eh, Kang. Eh, siento que fue una buena presentación del villano. Por ahí no era esta la película, por ahí no era este el momento, pero con lo que eh, tuvimos... Eh, la verdad que no podría decir que fue una mala presentación, ni tampoco una mala introducción, porque al final se estaba introduciendo a Kang para lo que va a ser de eh, Kang Dynasty y Secret Wars, más allá de que ya habíamos visto una variante de Kang, eh, este era el Kang, el Kang original. Eh, entonces yo siento que la introducción estuvo bien, ¿sí? eh, Y después, bueno... Otros aspectos de la película ya los voy a detallar ahora a continuación cuando me meta con spoilers. Y sobre Khan, justamente, el actor está con unos temitas legales. Ya deben saber todo, así que no me voy a poner a explicar. Pero básicamente eh, Disney y Marvel tienen que tomar una decisión sobre lo que van a hacer con Jonathan Mayors. Actor que le da vida a Kang y que le dio vida a otras variantes de Khan. Eh, eh, no sé qué va a pasar con eso No sé qué va a pasar con eso El recast, la verdad que eh, sería lo más lógico Y personalmente no me molestaría Es una pena porque Jonathan Majors eh, es un actorazo Es un actorazo, de hecho fue de lo mejor de esta película eh, Pero bueno, estas cosas son así hay que esperar a ver qué pasa. Al momento de estar grabando esto, todavía no hay una decisión oficial. Pero bueno, en cuanto la haya, sabremos qué va a pasar con, con el actor que interpreta a Khan en el MCU. Y bueno, con todas sus variantes. Porque en la segunda temporada de Loki, aparentemente, van a aparecer varias variantes de Khan. Y bueno, anda a regrabar eso, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Me voy a meter con spoilers ahora sí. Me voy a meter con spoilers. Si no vieron la película, dentro de poquito se va a estrenar en Disney+. Plus eh, Y si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania? Con este nombre que realmente mucha gente... Eh, no sé si se quejó, pero mucha gente eh, renegaba de, de este nombre. Y... Es como, bueno, che, no es tan difícil. tu manía, si no le quieres dar ese acento inglés para quedar bien. Eh, no sé, hay nombres peores y más complicados. Pero bueno, eh, a mí me gusta de hecho. Vemos la vida de Scott Lang después de todos los acontecimientos de Endgame, última vez en donde lo vimos. Y eh, escribí un libro, qué copado. Eh, de hecho es un libro que, no sé si ya se puede conseguir o todavía eh, no, no, no se puede conseguir, pero sí se podía reservar, eh, pero es un libro que se puede tener en la vida real. Eso es un 10 de 10. Cuando el marketing ya involucra a la vida real y, y te hace parte del mundo que, que estás viendo en la pantalla, en este caso el libro eh, que escribió Scott, que se va a poder eh, leer en la vida real y no es algo solamente de ficción. Ya esos detalles me, me encantan, me encantan porque más allá del marketing eh, te hacen sentir parte de, de lo que estás viendo. Algo parecido había pasado con eh, una página eh, que se había creado para la película de The Batman, la de Matt Ripps, la que tuvimos el año pasado con Robert Pattinson, que involucraba algo sobre el acertijo y, y todo eso, que también... Esas cosas están buenísimas Cuando las hacen, la verdad que me quito el sombrero Porque son movidas muy muy interesantes La verdad, mmm, aplausos eh, Ahí están, los aplausos eh, Cada vez que digo eso, tiene que aparecer los aplausos eh, Bueno, Scott está disfrutando de su vida de famoso, de celebridad Lo vemos que lo reconocen en la calle eh, Lo salió de un chiquito, muy muy feliz al verlo Pero su hija, casi que se hizo una cirugía Eh... <risa> Eh, algo que no entendí sinceramente por qué cambiaron a la actriz, porque la actriz que estaba antes la verdad que estaba bien, de hecho eh, se parecía más a la versión de casi más chiquita que vimos en la primera película, eh, pero bueno, no era muy conocida y agarraron a una actriz más conocida, Catherine Newton en este caso, que es una actriz que no me termina de cerrar. No digo que sea mala actriz, no me termina de cerrar. No es una actriz que me que me guste tanto, no, no, no me termina de llamar la atención. Así que nada, que vuelva a la otra casi, nada, mentira. Eh, igual en esta película me gustó, pero eh, la vemos con otra cara, distinta a la que tenía en Endgame. Y está metida en varios temas legales, eh, es una persona que se mete en muchas marchas, piquetes y demás, y bueno, la arrestan. Ahí vemos que, junto con eh, su abuelo, Hank Ping, estuvieron investigando sobre el reino cuántico, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, reunión familiar, todos, abuela, abuelo, eh, padre, madrastra y eh, casi, alrededor de este objeto que vendría a ser como... Eh, un satélite, creo que era un satélite, no lo recuerdo, la vi hace mucho. Así que no tengo muy frescos los detalles, pero básicamente lanzaba una señal al reino cuántico. Claro, se lo muestra al padre recontenta, eh, mira lo que hice, pero se regalaron porque cuando lanzan la señal son capturados. Claro, en ese momento no entendemos nada, bueno sí, entendemos porque ya vimos los avances, pero ellos no entienden nada, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Previo a eso, previo a eso, Janet Van Dyne menciona algo como, no, pero Reino Cuántico, no, no, como diciendo, mmm, ¿dónde nos vamos a meter? Y a lo largo de toda la película, eh, se la pasa diciendo no, ojo con este, porque, ojo con este, ojo con, y no lo nombran a Kang, no sé hasta qué momento de la película, pero... Es como, es como Voldemort, tipo no lo podemos nombrar. No sé si fue tan buena idea, o sea, entiendo que fue por una idea de eh, querer mm, darle más relevancia en cuanto a no lo mencionemos porque es muy peligroso. Por ese lado te lo puedo entender. Pero bueno, ya fue de nombrarlo. Tampoco te vas a gastar todos los cartuchos de darle tremenda introducción cuando eh, va a ser un villano importante y relevante en películas de Los Vengadores más adelante. Pero bueno, decisiones de guión que evidentemente no fueron las únicas desacertadas en la película. Previo a ser eh, chupados por esta maquinita, eh, Janet da a entender que... No es muy buena idea meterse en el Reino Cuántico y todo eso. Bueno, caen en el Reino Cuántico después de ser eh, chupados. Porque abducidos supongo que es de, de arriba. Y chupados para abajo. Y fue para abajo. No sé. Eh, <ríe> <ríe> eh, y termina el Reino Cuántico. Separados convenientemente. El padre, Scott Lang, con Cassie. Y eh, el resto de los personajes. Hope, Janet y Hank eh, por otro lado. Claro, Janet la tenía clara, completamente clara, porque ya había estado encerrada ahí, recuerden, eh, después de algo que salió mal, que vimos en un flashback, eh, Hank pierde a Janet, pero ella queda en el Reino Cuántico mucho, mucho tiempo, y claro, ya conoce toda la fauna, flora y habitantes del de lugar. Eh, es un aspecto que me gustó mucho, ese, la verdad... Eh, todo, todo lo que se veía en el Reino Cuántico. El CJI lamentablemente, no fue el mejor. Eh, y creo que por momentos se abusaron bastante, ¿no? Pero bueno, eh, todo lo que eran los animalitos, todas la, las cositas, la verdad que me coparon. Se tienen que reencontrar, obviamente, porque están separados. Y acá es donde entra Kang. Porque Kang fue el que los trajo a todos. Porque, porque y ahí nos metemos en otro flashback, Janet ya había conocido a Kang. Kang eh, le había mentido y le había engañado para que le ayude a arreglar su maquinita, su sillita voladora que va por muchos lugares. Claro, Janet cuando se encuentra con Kang, en ese momento en el que ella estaba atrapada, que Kang cayó ahí también, se la cree, bueno, debe ser un tipo bueno, qué sé yo, cuando toca la máquina, no sé por qué Mambo que tocaba la máquina y como que veía lo que había hecho o lo que quería hacer, se da cuenta que no era una persona muy copada. Entonces le niega el acceso a, a esa pelotita, que, que era como la batería de la, de la silla, que le había ayudado a arreglar. Hace gigante esta pelota y obviamente no se puede usar. Por eso, Kang trae a toda la familia Lang al reino cuántico, porque al menos, se puede hacer muy, muy, muy, muy chiquitito. Y como se puede hacer muy, muy, muy, muy, muy, muy chiquitito se puede meter hasta el centro de esta pelota gigantesca para eh, reducirla y devolverla a su tamaño eh, original. ¿Cómo sabe esto, Khan? ¿Cómo mierda sabe que Scott puede hacer esto? Bueno, porque se encontró con Darren Cross. Yellow Jacket de la primera película Que ahora es Modok Me pareció copada la justificación De por qué Darren Cross es eh, Modok Básicamente quedó todo deforme Y eh, Kang lo ayudó Para que esa cabeza gigante eh, Se pudiera mantener eh, Y bueno Lo hizo parecido a Modok Y quedó como Modok Y es Modok eh, Listo, fin de la historia Pero me, me gustó la justificación eh, ya voy a hablar de Mock. pero eh, claramente gracias a Darren se entera de que Ant-Man eh, puede hacer lo que puede hacer y eh, gracias a Darren consigue traer a toda la familia Lank al Reino Cuántico para obligar, bajo amenazas, a Scott de que le consiga este aparatito. Bueno, más o menos eh, esa es la historia de la película. Eh... ¿Puntos negativos? La duración, muy larga la película. Eh, yo creo que, a ver, me voy a esto que comentaba anteriormente de que era una película de Ant-Man y no podíamos esperar eh, algo, digamos, impresionante a niveles cinematográficos, una historia increíble, eh, una película que iba a pasar a estar entre las grandes películas del cine, eh, no, eh, justamente era una película de Ant-Man, entonces no se le podía pedir demasiado a eso y tampoco teníamos que esperar demasiado de una película de Ant-Man. Yo siento que también un error fue tomarse esta película como que iba a ser un evento cinematográfico sin precedentes, que iba a ser eh, no tanto... Una de las mejores películas de la historia, pero sí que para el MCU iba a ser muy importante. De hecho, bueno, se estaba presentando al villano principal de toda esta saga. Era importante, pero eh, yo creo que se le dio más importancia de la que realmente tendría que haber tenido. Yo creo que podría haber sido una película normal de Ant-Man, como fueron las anteriores. Pero la hicieron un poquito más grande, si se quiere. O al menos eso intentaron. Y dentro de eso, bueno, la duración. Yo creo que, no te digo media hora menos, pero unos 20 minutitos menos, o 15, eh, de película, eh, podrían haber estado bien. Podrían haber estado bien. Eh, yo siento que es una película eh, que se hizo larga. Que se hizo larga, que por momentos se hizo un poquito pesada. Eh, pero bueno Un detalle eh, No sé si fue lo más negativo Pero un detallecito La expectativa Bueno, va de la mano un poco con, con esto que comentaba anteriormente Se esperaba Una mega película Y no sé si eh, Era para tanto eh, Acá en el guión anoté Entre paréntesis, como pasó con Multiverse of Madness eh, Fueron casos distintos Porque Multiverse of Madness si sí daba para una película eh, con la que se podía generar más expectativa es cierto que a película película sigo sosteniendo hasta el día de hoy que la mató en la expectativa yo creo que mucha gente eh, la terminó enterrando porque esperaban mucho más de lo que la película les dio pero no es una mala película en este caso no sé si la gente esperaba mucho de Quantum Mania, como si pasó con Multiverse of Madness, pero es cierto que en ambos casos se generó mucha expectativa y acá había mucha expectativa. Eh, no se esperaba que aparecieran personajes y, y, y ese tipo de cosas, como si pasó con Multiverse of Madness, pero había mucha expectativa y yo creo que eh, esas expectativas no se cumplieron tanto eh, y eso creo que mató un poco a la película. Yo creo que, a ver, también parte de esto, y creo que lo habré comentado cuando hablé de Multiverse of Mondays, es culpa de Marvel, porque Marvel vende eh, estas películas con mucha expectativa. Eh, entonces, obviamente el público las va a recibir así. Uy, uh, si me están vendiendo esto de esta manera, quiere decir que va a ser un peliglón, y obviamente el fanático promedio de Marvel es un enfermito, y se empiezan a hacer muchas teorías, se especula mucho que va a aparecer tal, que esto va a conectar con tal, que eh, si esto es así es porque esto fue así, lo otro va a ser así, entonces... Se arma una pelota gigantesca. Tenemos 700 millones de videos en YouTube antes de Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Lo que tenés que saber de Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania antes de verla. Los 172 datos que necesitas conocer antes de ver esta película y teoría. Dos puntos. Tan es el primo de Thanos. Entonces se arma tanto que cuando ves la película y ni un 5% de todo eso está... O, o tenía importancia, claro, te quedas como, esto era. Y por ahí la película no, no estuvo mal, pero había tanta expectativa que se tiró toda la basura. Eh, yo creo que hay que bajar la espuma, yo creo que hay que bajar la espuma. En ese aspecto, la que podría salir muy beneficiada es de Marvels. Esa película... Eh, Debe ser la película con menos eh, expectativa por parte del público. Y yo siento que si es una película que se mantiene así, acartonada, sin mucha promoción y sin mostrar demasiado, por favor, dejen los spots televisivos, dejen de mostrar clips, basta, basta. Eh, no necesitan vender. No. A ver, ¿cuándo se van a dar cuenta de que son Marvel y no necesitan vender una película? Ya está. Ya con un par de trailers. Algunos pósters. Y no te digo que saques los spot televisivos que tanto les gustan eh, a Marvel, les encantan los spot televisivos. Eh, déjenlos, pero no muestren cosas nuevas. No nos revelen cosas importantes. Y los clips, sáquenlos. Basta de clips. Basta de clips. Basta. Clip exclusivo de The eh, Marvels, eh, cómo se conocen Kamala Khan y Carl Lambers. No quiero ver en un clip cómo mierda se conocen, lo quiero ver en la película. Basta, porque eso también arruina a la película. Entonces, eh, estoy muy enojado, perdón. Eh, la expectativa, basta. Basta de llenar de expectativa. Un par de trailers, unos pósters y listo. Nada más. Nada más. No tienen que vender estas películas porque ya están vendidas, ya están vendidas, Secret Wars ya está vendida. Va a haber un montón de gente que va a ir en masa a ver Secret Wars, no la vendan, porque ya está vendida. No es una película indie que sí tienen que promocionar porque la gente por ahí no la conoce y bueno, bla bla bla. Basta. Porque se van a arruinar así solos. Igual yo qué carajo sé, ¿no? Qué estoy explicando. Si esta gente no me va a escuchar y esa. El, el exceso de CGI. Lo comenté anteriormente. Me gustó to toda esta ambientación del reino cuántico y todo eso. Pero el CGI fue eh, excesivo. Demasiado. Y por momentos feo. Feo. Eh, hubieron cosas que estuvieron bien. Muy aceptables pero en otros casos no, y se notaba el fondito verde, eh, se notaba, eh, pero bueno, eh, digamos que ese es el riesgo de ambientar todo en un lugar que no existe, y aunque también, a ver, podrían haber eh, utilizado efectos prácticos, no sé si... Ahora no me acuerdo mucho eh, Dentro de estos ciudadanos eh, Que después son como eh, rebeldes. En realidad Ya estaban como en una rebelión Pero digamos que al final Se rebelan más De lo que estaban antes Estaban como más escondidos eh, Resguardándose de Kang eh, no, no recuerdo si había alguno con maquillaje eh, eh, La mayoría era todo CGI Y Como que eso ya también eh, tendrían que usar más efectos prácticos eh, No dejarse llevar tanto por eh, la magia de, de los efectos creados por computadora eh, Yo sé que es muy lindo, que se pueden hacer cosas muy buenas Y que te salva en muchos casos Pero se agradecen los efectos prácticos, la verdad eh, Y por último, posiblemente este sea el punto más negativo Al menos para mí eh, La tibieza la tibieza. no matar personajes importantes en esta película, a ver, no sé si necesariamente matar, pero por lo menos dejar a Scott y a Hope en el reino cuántico, yo con eso estaba bien, pero no, lo salvaron, y no murió nadie, y lo más loco, porque yo lo digo acá y es como, oh, no, bueno, pero vos querés que maten a alguien, no sé qué, no sé cuánto, eh, estaba la idea, con las entrevistas que se hacen después de la película eh, el, el guionista no recuerdo si el guionista o, o, o el director creo que fue el guionista eh, Jeff Loveness, que va a ser el encargado del guión de, de Kang Dynasty miedo <ríe> eh, pero no necesariamente que haya hecho un mal guion en una película quiere decir que para otra película haga otra vez un mal guion eh, ha pasado con muchos guionistas que que han hecho guiones espantosos para algunas películas y después hacen guiones muy buenos para otras películas eh, no significa nada, pero bueno, ojalá se ilumine para The Caggy creo que fue el que mencionó que estaba la idea de matar a Hank, lo que en un momento de la película hubiera estado interesante y hubiera eh, sido no, no digo lindo pero copado de ver, porque digamos que ya es un personaje eh, bastante de sobra en el MCU. A ver, el actor es grande ya eh, y no sé si da para que siga apareciendo en el MCU por una cuestión lógica de, de, de, de que es un actor grande. Ya está mayor. Eh, y yo creo que por un peso emocional hubiera estado bueno eh, si lo iban a matar, que sea en esta película. Porque ya más adelante eh, no sé si va a tener tanto peso emocional. Eh, a ver, es el padre de Hope, pero también es una especie de padre mentor eh, para Scott. Entonces, para ambos va a ser una pérdida enorme. Para eh, Janet también. Para Cassie, muchísimo. Entonces, yo creo que este era el momento. Ya no sé cómo se van a sacar encima a Han. Con el respeto que se merece Michael Douglas. Pero bueno. Es un actor muy mayor. Y, y, y bueno. Eh, necesito un cierre. Incluso creo que el propio actor dijo. Quiero que me maten. <ríe> Como diciendo ya está. Eh, pero bueno. Eh, si Harrison Ford sigue haciendo películas. Por favor. No me voy a meter en... En el tema de la nueva película de Indiana Jones, pero. Yo no sé si, si da para que siga haciendo ese tipo de películas, pero bueno, si sale todo bien. Así que nada, esa tibieza en, en la película me, me. me faltó algo más. Pesado, algo más importante eh, repito Scott y Hope quedándose en el reino cuántico hubiera estado bueno eh, como peso dramático para la película o la muerte de Hank eh, que también repito era para esta película si lo quieren matar para otra no sé si va a tener tanta relevancia como lo hubiera tenido en este caso puntos positivos Kang eh, lo de Jonathan Mayors fue eh, fenomenal La verdad que fue una muy buena presentación Para este personaje Creo que fue lo más destacado Realmente daba miedo Cuando los tiene a, a Scott y a Cassie Encerrados Y de alguna manera los empieza a torturar Con sus poderes Es temible, realmente es temible Impone respeto Y te da miedo eh, Con todo su ejército Y todo eh, Digamos que al ser derrotado por un montón de hormigas, eh, queda como un poco enterrado todo eso de, de lo poderoso y temido que era. Pero bueno, eh, quitando eso, la verdad que me, me gustó muchísimo. Es cierto que también pueden jugar con esto de que no era la versión definitiva de Kang, nunca se confirmó. O sea, sí se vendió como Kang. El villano de la saga multiversal. Pero no sabemos si es el Kang. Villano villano. Y al final. Parece que lo matan. Pero si no hay cuerpo no hay muerto. Y vimos que se lo chupó. El, la pelotita esta. Cuando la hicieron muy muy muy chiquitita. Básicamente lo mismo que hicieron con Darren Cross. Cuando estaba como Yellow Jacket. En, en la primera película. Si era el Kang definitivo. El Kang villano de la saga multiversal eh, no murió, claramente hay que ver si era ya nos enteraremos cuando llegue el momento y por ahí con otra cara <risa> eh, pero al menos con esta cara y con este actor me gustó muchísimo eh, Kang y claramente fue eh, lo mejor de la película eh, fue lo mejor de la película este personaje algo que me gustó también dentro de los puntos positivos fue Modok la verdad, a ver, yo fui a la película ya teniendo eh, algunas reseñas sobre la película, justamente, y mm, se hablaba de Modoc, como que no era lo mejor y como que era medio raro. Y la verdad, no me pareció tan mal. Eh, es raro el diseño, sí, pero ya de por sí Modoc es raro. En los cómics, o sea, una cabeza flotante, gigante, con piernas y brazos diminutos, y no es algo muy lindo, y tampoco algo muy normal. Entonces, llevarlo a live action era muy difícil, eso sí que era muy difícil. Cuando veo la cara, la verdad, no me pareció mal, de hecho me pareció bastante bien logrado, dentro de lo que se podía hacer con M.O.D.O.K., repito. Eh... Así que nada, y el personaje me gustó, o sea, era un Darren Cross 2.0, eh, básicamente, tenía la misma actitud pelotuda que tenía Darren Cross, pero ahora como mod Me gustó incluso eh, este momentito de redención, cuando casi le dice deja de ser un boludo, y eh, se pone del lado de los buenos por un momento, ya el chiste de que quería ser vengador eh, ya me pareció de más. Pero bueno, repito, película de Ant-Man. Un chiste que podría haber entrado en cualquiera de las anteriores películas. Eh, esto también no lo comenté en los puntos negativos. Porque lo tenía notado mal en el guión. Pero va justamente eh, con esto que estaba comentando de, del chiste mal puesto. Eh, la película... Bueno, algo que comenté. La película tiraba a ser como un poco más... Eh, grande de lo que debería haber sido, digamos, eh, y también creo que tiraba por un tono más serio y no lo fue, no llegó a eso. Acá está justamente el ejemplo y por eso ahí eh, quería mencionar esto negativo de que pudo haber sido una película un poco más seria, pero el tono que tuvo la terminó dejando lejos de eso, eh, y justamente con esto de, de ese chiste mal puesto, eh, y otros momentitos eh, que, digamos, no eran para una película seria, eh, o para lo que se pretendía, la terminaron dejando ahí, eh, a mitad de camino, incluso de cualquiera de las dos cosas, de una película un poco más cómica y de una película un poco más seria. Un guión mal ejecutado, claramente. Mal ejecutado y mal escrito. Pero bueno, volviendo a lo positivo, Modok me gustó. No fue el personaje más maravilloso que hemos visto, pero para mí estuvo bien. ¿Qué sé yo? Casi. Casi, repito, la actriz no me termina de convencer mucho, pero el personaje me gustó. Me gustó su introducción. Y es una eh, nueva adhesión a eh, estos personajes jóvenes que vamos teniendo ya formando a estos jóvenes vengadores que en algún momento mmm, se van a reunir pero bueno la verdad que el personaje casi me, me gustó me copó y por este punto en específico la película me gustó que es eh, que fue divertida y entretenida y al final era una película de aventura porque eh, tenemos este viaje al reino cuántico y tienen que salir de ahí y tienen que enfrentar a un villano y todo eso y era una aventura básicamente una película de aventura que me divirtió me entretuvo y cumplió o sea en ese aspecto cumplió por eso esto de que eh, si querían ir por otro lado y hacer una película evento como se dice en estos casos, si quieren hacer una película un poco más importante y relevante para el MCU, si quieren hacer una película un poco más seria, no fueron para ese lado. Ahora si nos vamos para el lado de que era una aventura y que te tenía que divertir y te tenía que entretener y con sus chistes y todo eso, ahí, la verdad que estuvo bien. Es cierto que, bueno, como suele pasar en las películas de Marvel, se exceden con los chistes y, y es mucho eh, por momentos, pero ahora eh, que me divertí, me divertí, eh, la pasé bien y general la película por eh, esto en particular eh, me gustó. Y lo último, positivo, y acá no, no me voy a contradecir con esto que mencioné anteriormente de que he leído por ahí que eh, la gente va nada más a esta película por las escenas post créditos no es así. Porque yo no fui por las escenas post-créditos, pero tengo que admitir que las escenas post-créditos eh, fueron muy buenas. Eh, en especial la segunda. La primera es eh, la presentación de otras variantes de Kang. Eh, y ahí vemos al consejo de Kangs. Nada, ah, eh, yo que averiguo mucho sobre estas cosas y que veo muchos videos sobre las historias en los cómics y todo eso... Sabía sobre esto del consejo de Kangs y eh, de hecho eh, vi la imagen de, de, del cómic en donde están eh, todos los Kangs ahí reunidos gritando eh, y cuando vi eso en el cine me gustó porque más allá de no ser un lector fanático de los cómics eh, esa referencia la entendí y me gustó y, y me gustó la presentación de los otros Kangs más allá de que Seguramente muchas de las personas que estaban en el cine estaban como, ¿y esto qué es? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es este Kang egipcio? Y este can medio androide y este otro Kang con, con, con ese sombrero medio raro. Bueno, son variantes de... De Kang, las más conocidas, eh, estas que, que acabo de mencionar, Ramatut, Scarlet Centurion e Immortus, y después un montón de variantes que aparecieron ahí al mejor estilo hinchada de fútbol, gritando y, y, y todos relocos Básicamente esa fue la, la escena poscréditos, que repito me gustó mucho, y nos regaló esta teoría de su relación con Reed Richards, porque... Para quienes no lo sepan, Kang en una de sus versiones es Nathaniel Richards y Nathaniel Richards es pariente de Reed Richards. Y la forma en la que aparecieron los Kangs cuando fueron llamados a esta reunión era con ese portal que fue el mismo portal que utilizó Reed Richards en Multiverse of Mandes. Coincidencia? No lo creo. Eh, eso me gustó también, mucho. Eh, obviamente en el cine, en el momento en el que vi la escena, no me percaté de eso, después obviamente con todos los videos que salieron, las 800 cosas que no viste de Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania, los detalles ocultos de Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania y teorías conspirativas. Kang, ¿es pariente lejano de... el Capitán América? ¿Todos esos videos? Bueno, ese detalle me sumó más a, a esta escena. Y la segunda escena... Puff. Sexo, diría Scaloni eh, <risas> Inserte el meme de Scaloni gritando sexo eh, Me la podía imaginar De hecho, antes de ver la película pensaba Uh, ojalá una de las escenas post créditos conecte con la serie de Loki Y les juro que no me la spoileé Porque soy eh, muy propenso a poder spoilearme cosas Y no me spoileé nada de esta película y cuando aparece Loki, la sala de un griterío, yo estaba re emocionado, mi hermano no entendía un carajo, pero nada, no, hermoso, hermoso. Y ahí se presenta otra variante de Kang, y Loki menciona que ese era el sujeto que estaban buscando, está con Mobius, y Mobius se queda como, esta es la persona de la que me hablaste, y corta. Ahí es donde claramente está la conexión con la segunda temporada de Loki. En donde vamos a ver varias variantes. Y supongo que eh, la trama de Loki va a girar en torno a atrapar a Kang O a buscar a Kang Por eh, distintos lugares del multiverso. Pero me gustó muchísimo. Y bueno. Esta ha sido mi reseña de Ant-Man and the Wasp. Quantumania. Mi calificación es de 8 sobre 10. ¿Pensarán que es mucho? Bueno. Para mí... Un 8 es un aprobado, hasta ahí. Menos de un 8 es como que no me gustó tanto, más de un 8 me gustó bastante. Y ya si te tiro de un 5 para abajo es porque no me gustó para nada la película. Son raras <ríe> mis calificaciones, pero bueno, son así. Claro, la gente de la nada ve un 8 y piensa, eh, ¿un peliculón para este pibe? Pero no, eh, yo me manejo así con las calificaciones. De hecho, en Letterboxd me, me comentaron la reseña de Antman y uno me puso, ¿existirá alguna película que a este huevón no le guste? Y yo le contesté, creo que no, la verdad amo el cine y me gustan la mayoría de las películas que veo, así que no, creo que me gusta casi todo lo que veo. Ahora que lo leo fue bastante repetitiva la, la respuesta, pero... <risa> eh... Soy así, soy así, me gusta casi todo lo que veo, la verdad eh, Yo sé que a mucha gente le molesta eso, eh, realmente hay mucha gente que le molesta cuando a alguien le gusta algo que a ellos no le gusta Es como, tipo, déjame ser feliz, aguante, no te metas con soja, aguante esa película Necesito hablar de esa película ahora, ya en algún momento hablaré pero déjense feliz a la gente, ya fue. Y aguante con tu manía, qué sé yo. Y antes de terminar, perdón, perdón, perdón. El episodio previo a este fue el de el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Y compartí mi lista de cómo había quedado la fase 4 del MCU. Metí todo. Películas, series y especiales. Pero me olvidé... De la serie de cortos de Ian Groot. Me olvidé. Claro, como no estaba en Letterboxd. Y yo nunca lo agregué eh, a la descripción. Eh, que si sí lo hice con What If. What If no estaba en Letterboxd. Para poder calificar y dejar la reseña. Pero sí en la descripción puse. Bueno, What If va eh, acá. ¿No? En, en la lista. En esta posición. Y con Ian Groot me olvidé. Entonces eh, voy a mencionar en qué lugar de la lista estaría. Con un 8 sobre 10. Quedaría. Por debajo de Thor, Love and Thunder y por encima de Miss Marvel. Si escucharon el episodio anterior, bueno, ya sabrán cómo está esta lista. Y si no, la pueden ir a chequear a box Como también pueden escuchar el episodio de Ian Groot, que está en este podcast. Me pueden seguir en todas mis redes y sí, acaba el speech. De todos los episodios. Me pueden seguir en Instagram. Arroba después de otra función podcast. Simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube. Donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Si tienen YouTube Premium les va a servir bastante. Eh, me pueden seguir en mi Instagram personal. Arroba En Letterboxd justamente. Y en Medium como sever el guido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima. Después de otra función. Gracias.